Los sesgos sistemáticos alteran nuestra percepción de la realidad, afectan a nuestras relaciones personales y, por tanto, a nuestro bienestar. Veamos algunos ejemplos. Generalización. A partir de una observación llegamos a una regla. Si alguien comete un error, pensamos que siempre lo va a cometer. Etiquetas. Está muy relacionado con lo anterior, pero aplicado a la personalidad. Es decir, a partir de un rasgo o dos de la conducta, llegamos a un juicio global sobre la persona. Sesgo confirmatorio. Si partimos de una idea preconcebida sobre alguien, tendemos a magnificar aquellos rasgos que concuerdan con ella y ser ciegos a los que lo cuestionan, a menos que hagamos un esfuerzo consciente para contrarrestarlo, claro está. Pensamiento blanco o negro. No se aprecian matices ni se ve el término medio.